Charlie Joaquín. mira, nunca tan tan lindo esto que, que acabamos de poner. Mirá y la foto, qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Bueno, es hermoso lo que estamos, lo que sí. estamos escuchando. Sí. Eh, aparte, sabes que hace mucho no lo escuchaba. Sei no humor, una nosotros este, tuvimos, tuvimos y tenemos una amistad con Charlie García de hace ya 25 años. 27 años, donde hemos pasado un montón de cosas juntos. Desde tocar con él, hasta ir muchísimo a la casa, a ver películas con él, de Woody Allen, a, le a leer a, a leer juntos Asterix, eh, a, a, a, a, a divertirnos, a, a, a sufrir a veces también, a compartir escenarios aquí y allá, a que él venga a tocar con nosotros a presentaciones de discos, por ejemplo. Una mirá, ahí está, ahí está. Eso Qué yo hermoso. creo que es en... ¿Dónde es eso? ¿Qué será eso? ¿La Yo banda? no sé si esto no es... En... No. Esto pasó. Sí. Uy, ¿Dónde era? ¿Alguien se acuerda? ¿Parque de la Costa? ¿El Día mirá. del Niño? ¡Qué raro. <risa> no, no. Y podía ser. Más o menos. Bueno, pero ¿ves? Son tantas las situaciones que hemos vivido juntos. Ah, mira ahí dice. En... Leventon y García, no. rock en... Uh. Eh, en tigre, puede ser, porque si es en tigre, vamos a decir que es en tigre, fue, fue en el parque de la costa, el día bueno, del niño 24. No 94. Eh, bueno. Ese día los niños perdieron la, la inocencia. Ahí, matamos una generación, se llama. Era una generación de niños perdidos. Per, ahí nacieron los niños perdidos. Mirá qué lindo que era toda uh, la mamá, época, ¿ves? Mirá. Qué hermoso, qué hermoso. Era una torrante, ¿Vos también? eras de esos que encontraron el número de teléfono de Charlie en la guía o ya lo tuviste de otra manera? ¿Viste acá no, de llamaba no. que Charlie atendía no, el yo, teléfono? No, lo no, lo no, no. Sí, de hecho se lo atendió a mi vieja un día que me, yo había gastado ¿Cómo? mucha plata de... ¿Eh? Tremendo. Le llegaba a mi cuenta una cuenta... Eh, a mi cuenta una cuenta. Le llegaba a mi vieja una cuenta altísima de teléfono cuando yo era... Con dos días con ella. Sí. Sí. sí. Y entonces agarró, pidió el resumen, viste, y, y marcó todos los números que no eran de ella y llamaba. Hola, ¿quién habla ahí? Espectacular. Y uno, entre uno de todos, digo, vino... <risa> ¿quién habla? <risa> <risa> y eh, y eh, dijo, ah, perdón, he dicho ¿En serio? Sí, ¿Y por de... qué ah, te dijo ah, tu vieja? Ah, se cagaba de risa Ah, menos mal, ¿pero no, pagó sí, la cuenta? No, lo tuve que pagar yo Uy, Mira. ¿En serio? Sí no. Pero te... Bueno, y la, la, la, pasó que también hasta me, me acabo de acordar de algo muy lindo Que es muy poco común Por ejemplo, que eh, él actuó En uno de los últimos videos de, de lo, Del disco Odisea se uh -huh. llama No me puedes cambiar Si es que son tan rápidos o sea acá somos rapidísimos haciendo sí. ¿Qué y, y, ¿qué y pueden poner por el principio de, el, de hey, no you... me puedes cambiar de turf? <risa> si Som eso es posible somos pero... tan rápidos que lo ponemos en YouTube no sabes no ah, bueno. lo que no, es porque, <risa> porque sería lindo pues lo ven ahí Ahora vamos a, eh, a hacer algo a que yo que nunca, nunca vi que él haya hecho que es actuar en un video clip de una canción que no sea de él ya lo vamos a buscar y mientras te hago una pregunta que es muy sí. mía muy de alguien que no es un rockstar ¿Rockstar se nace o se hace Joaquín Levington? Mirá, mirá, mira, mira, mira ahí está. Me quedó, Me dejó con la Perdón, duda. Pero Olvídate. ves, ahí está, ahí está. Es como, el... es como los no nenes lo se emperró. Vamos a verlo. Ahí está, mirá. ¿Ves? Ahí está actuando. Me da el mono. Es como, una, como de cine mudo. Sí. Es muy bueno. Nosferatu. Ah, mirá. <risa> Lindísima esta canción. hermoso. Sí. Me, me da un mono, ¿ves? Que ahí yo me llevo el mono a un. King a King Nueva York. Qué nivel. sí. Y él, él, la misión que él me da es que tengo que volver a tirar al King Kong del Empire State. Acá Pero que esta vez lo haga, lo haga bien. Acá ya estaban pegados pegados. Este es este el dinerito. Bueno, eh. Ahí está el mono. Casi me meten preso. Ahí está Charlie, ¿verdad? Buenísimo. ¿Casi me meten preso en New York? Porque yo primero subí cuando vos subís al Empire State. Eh, pasan todo, ¿viste, todo lo que vos Pero entras. Escanean. ¿no? escanean. Claro. Como si fuese un, un... un aeropuerto. Imagínate lo tentador que es para un terrorista bajar el. ¡Ole, <risa> esto <risa> <risa> ¡Les hace agua la boca! Un beso grande a toda la comunidad estadounidense de acá. <risa> y se les hace agua la boca, Disculpame, te, eh... te quiero tirar una soga. Eh, vos podés agarrarla o podés seguir con los, con los atentados. Pero mi soga es: ¿Rockstar se nace o se hace? En mi caso Yo, para mí, fue muy natural Naciste sí.